Tantas veces me llamaste y me dijiste que tú ibas a cambiar Repetidas son las veces que mentiste y esto no da para más Y ahora que se me prende la noche yo salgo a gozar recuerdo para mí solo es atraso y te diré que te vaya bien que te vaya bien yo te juro no te vuelvo a ver yo te juro no te vuelvo a ver tu tiempo pasó y lo sabes bien que te vaya bien que te vaya bien yo te juro no te vuelvo a ver yo te juro no te vuelvo a ver tu tiempo pasó y lo sabes bien que te vaya bien yo solo espero que te vaya bien lo que está muerto no vuelve a nacer Lo que no gusta no se vuelve a hacer pero en lo malo se encuentra el placer. Y yo sé que tú disfrutabas todos los besos cerca a la playa. Cuando los cuerpos se calentaban, cuando la luna nos alumbraba. Y ahora vivo con más ganas. Cuando llega el fin de semana, yo sé bien que tú a mí me extrañas. Te quedas con las ganas y que te vaya bien, que te vaya bien.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 No es mi culpa si no puedes Aunque trates de olvidar una botella de champán En una nota loca no te quiero ver llorar Si beso otras bocas yo más bien quiero bailar Aumentele a la copa mientras el DJ sube más Y la noche se anota ahí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 y lo sabes bien más, r i k -I n g Y lo sabes bien más, ah, uh. 707.